Hola, muy buenas noches, aquí esperándoles que se conecten, voy a esperar un ratitito para que, a ver, a ver, si hoy día tenemos un poquito, estamos más de suerte, puedo decir, que vengan un poquito más de personas a escuchar. Hola, hola, muy buenas noches, buenas tardes, Mariela, ¿qué tal? ¿De dónde, ¿De dónde eres? ¿Quién eres? O sea, a veces ponen nombre, hola mi amiga, amada, hermana, Marilu, <ríe> muchísimas gracias, gracias, donde hay dos o tres reunidos, aquí está el señor, la bodeguita, qué lindo, Ecuador, viva, <ríe> bueno, me conecté un poquito antes de las 10, hola amiguita linda, ¡Hola! ¡Ah, ya, ya, ya, ya, ya! ¡Ahora sí, ya! <risas> milagros, Eres tú, ¿no? Ya, así yo te voy a entrevistar prontito, prontito. El próximo mes te tengo. Muchísimas gracias. Gracias a los que son fieles seguidores eh, de este programa que ya vienen siendo varios meses que lo estoy dando. Eh, Originalmente el programa, o sea, estas conversaciones eran para poder presentar a nuevos escritores o escritores que son desconocidos para otras personas, presentar sus libros, presentar eh, quiénes son realmente los que están escribiendo. Hoy día eh, dejé el espacio libre, la persona no me contestó, entonces dejé este espacio libre porque digo, bueno, voy a aprovechar para eh, hablar un poquito de mí. Para los que no me conocen todavía o no han escuchado mucho de mí, soy Ada Escalante, vivo en Noruega. Nací en Ecuador, en las Islas Galápagos, hace muchísimos años atrás. Vivo muchísimos años en Noruega ya. Ecuador siempre, siempre va a estar en mi corazón. Hoy día es un día muy especial para mí porque se me adelantó la sorpresa. Hoy día llegó esto. Estoy muy muy contenta, eh, muy feliz. Pude ya lo puse en mis redes sociales, pude entregar a muchas personas que tuvieron esa confianza en mí y, y, y me compraron en preventa. Muchas veces no es fácil vender en preventa porque no sabes realmente qué. Hola, Greta, muy buenas noches. ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te? O sea, el libro ni siquiera estaba publicado y la gente tuvo esa confianza en mí y me compró. Eso para mí significa muchísimo, muchísimo, porque es, es que están confiando en ti como escritor. Y eso no tiene precio, realmente no tiene precio. Así que hoy estoy, estoy más que más que feliz. Este librito eh, me abrió las puertas de un universo que no conocía. Eh, me enseñó a caminar, en caminar con algo que pensé que realmente no, no sabía hacerlo. Pero cuando lo hice, descubrí que una pasión más allá de las letras, una pasión de comunicar, una pasión de enseñar, una pasión para transmitir los conocimientos, las emociones, todas esas cosas que llevamos dentro que a veces es tan difícil hablarlo, pero por el papel aguanta mucho. Así que les cuento. Maravillosamente hoy día llegó este libro. Lo he anhelado, lo... No, no se imaginan cuánto, cuánto, cuánto estuve llorando cuando lo hice, cuando lo escribí. Eh, realmente no tengo palabras. Hoy día me he quedado casi, casi muda. <risa> es difícil que yo me quede muda, pero eh, es que no se puede escribir. Yo creo que las personas que aquí están aquí, eh, que han escrito, yo veo que casi todos los que están aquí puestos hoy día han escrito un libro. Saben de lo que estoy hablando. Saben esa, esa emoción que se siente cuando recibes ese paquete de Amazon. Lo abres y dices, es realidad. <risa> lo logré. Lo logré otra vez. Dios mío, es algo... Bueno, yo les insto que escriban. Escribir no es tan difícil como lo pinta la gente. Yo quiero que en, en este, este día, que no lo quiero hacer muy largo, quiero que me, me pregunten, me... Cosas que he relacionado conmigo, con la escritura, con lo que ustedes quieran saber. Pregúntame cualquier cosa. Yo les comento que empecé un curso de escritura la semana antepasada. Ayer fue el segundo segunda semana que estuvimos. Fue ayer fabuloso. María Julia me estuvo acompañando porque he estado un poquito resfriada con dolor de garganta. Y tenía un poquito de temor de que si me fallaba algo me iba a quedar sin voz. Y dije a mi amiga, refuérzame, por favor, métete en el curso y pasa algo tú ya por lo menos sabes y conoces a la gente que está dentro del curso. Fue una experiencia maravillosa. Ayer la gente se abrió de una manera que, y ahí nos damos cuenta tanto María Julia, porque ella también trabaja en lo mismo que yo estoy haciendo, dando cursos de escritura. Y no es cualquier escritura, o sea, los cursos que tanto ella como yo damos son cursos que queremos que la gente conecte. No solamente voy a escribir una novela ficticia, ya no, estamos conectando con nuestro ser. Sí, fue una clase maravillosa y, y, eso, y eso es lo que yo a mí me apasiona. Me apasiona cuando yo veo que ahí están luchando consigo mismo. No, que yo voy a escribir acerca de un árbol y, y, y por dentro te está comiendo esa historia que quieres sacarla y, y estás ahí, ahí como llorando queriendo sacarle dices, no, es que no puedo hablar de eso porque es, es muy duro es que ahí es donde tienes que hablar es que ahí es donde tienes que decirlo ahí es donde tienes que escribirlo porque es ahí donde te va a ayudar ahí es donde tú vas a poder pasar ese puente decir, sí, lo logré ya lo superé como decía una de mis alumnas ayer es que no quiero soltarlo todavía entonces ahí está el problema cuando no quieres soltar Va a ser bien difícil escribirlo, pero el momento que tú lo escribes y ustedes que han escrito, que están ahí escuchándome ahorita, saben la liberación que hay cada vez que tú escribes. Cada capítulo que se cierra dice, ok, ya terminé esto, esto sané. Y la persona que lo lee se va a dar cuenta que tú le transmitiste la pasión, el dolor, el sufrimiento, el amor. Todos eso, esos sentimientos tú los vas a transmitir al lector. Y eso es lo que hablábamos en la clase de ayer. ¿Cómo podemos nosotros transmitir siendo sinceros, desnudándonos el alma, mostrándole al lector que somos vulnerables, que somos gente común y corriente, que nos ha pasado cosas y que queremos comunicarlo, no para herir a nadie? Sí, escribir una terapia. No queremos herir a nadie. No queremos decir, ah, tal persona, mi padre, mi madre, tal persona fue malo conmigo mi infancia fue terrible, no, lo que queremos es mostrar que sí se puede salir de los problemas, que sí se puede pasar más allá, hola Antonio, buenas noches, eh, más allá y decir, mira, lo superé, porque hay un montón de gente allá afuera que está pasando lo mismo que tú pasaste, pero no lo ha superado, y están ahí como en penumbra, con tristeza, con melancolía, y, y diciendo, qué vida tan triste tengo, qué terrible. Lo te y cuando de repente se aparece tu libro y dices, wow, pero si esta persona es como yo. Y lo superó y mira cómo lo hizo. Imagínate tú, eh, Antonio, ojalá tú puedas escribir eso que te pasó a ti. Yo anhelaría que tú lo escribieras. No, no necesariamente conmigo, pero que tú lo escribas. Realmente ayudaría a tanta gente que está pasando por el mismo problema. Tu libro, Galápagos Amor, ya llegó a Barcelona. Sí, ya vi la foto que te había llegado. Gracias por comprar, gracias por apoyar, porque muchas veces decimos, ah, bueno, ya lo leeré, o ya me lo bajo en PDF. No, no entienden a veces el apoyo que significa para un escritor que alguien te compre, que alguien diga, mira, estoy interesada en leerte. Es, es fabuloso. Y les vuelvo y les muestro mi segundo bebé. Salió negrito. Pero está lleno de amor Lleno de lágrimas, de sufrimiento Pero con una luz de esperanza Que se los recomiendo de todo corazón Yo sé que ya muchos de ustedes ya lo leyeron María Julia, tú me diste eh, la alegría tan grande De escribir el prólogo del libro Te lo agradezco de corazón Eres una mujer admirable Nos parecemos casi almas gemelas Nos parecemos muchísimo Nuestras vidas han ido casi a paralelo y, y, y una satisfacción muy grande de conocerte, de conocerte, haber compartido contigo muchas cosas. Igual que Mari, Mari se ha desaparecido de aquí, del universo de, de Instagram, no la veo hace mucho tiempo, no sé qué le pasa. Seguramente está cansadita, trabaja mucho últimamente, pero bueno. Eh, sí, yo sé, María Julia, yo sé y poder compartir contigo, porque tú conoces mis experiencias, y, y ver todo lo que tú escribiste, a mí me conmovió muchísimo. Ya leí la historia de tu madre. Gracias, gracias Antonio. Y te agradezco muchísimo. Yo sé que el primer libro fue un libro cortito. No, no es un libro demasiado, demasiado grande. Fue mi primer libro, mi primer paso en el universo de la, la escritura. Pero sí compartí muchísimo de mi vida. O sea, por medio de mi, de mi experiencia conté lo que era mi madre. Y traté de transmitir el dolor que ella sufrió y cómo ella se superó a todas estas cosas. Yo decía en una entrevista que tuve ayer, me hicieron una entrevista en la radio de Nueva York. Y decía ahí, cómo ella anhelaba tanto morir en Ecuador, que ella hacía lo imposible para llegar ese día y decir, aquí me voy a morir. Y lo hizo. <risa> y lo hizo y a veces uno dice, pero qué estupidez, qué tontera, por qué se fue a morir allá estando tan bien aquí en Noruega. Aquí? Pero ella quería ella anhelaba porque Ecuador le dio a ella todo, le dio tristeza, le dio alegría. Ella creció en Ecuador, ella fue toda su vida, o sea, ella llegó a los 15 años y estuvo toda su vida, formó su familia. El nuevo libro está en Amazon, sí, ya está, mira, estuvo de oferta cinco días en Kindle, estuvo gratis, ahora ya está en barato todavía, 0.99 hasta el fin de semana de ella sube el precio. El de papel en, está también listo, ningún problema. Se puede comprar directamente de Amazon.es o .com, no, donde tú elijas. Lo buscas por mi nombre y, y lo vas a encontrar rápidamente. Porque no hay muchas hadas Escalante en el mundo de Amazon. <risa> eh, bueno, alguien me pregunta, gracias, eh, Sí, tu libro va a ir tomando forma, yo sé, cualquier pregunta sin, no dudes nunca eh, preguntarme cualquier cosa, si necesitas ayuda, aquí estaré para ayudarte sin ningún costo, tú sabes que hay una amistad de por medio, así que yo desearía ver ese libro que vea la luz. Así que les cuento que eh, a finales de octubre empieza el último curso de este año, Sí, yo también prefiero muchas veces eh, comprar los libros en papel. A veces los leo digital porque quiero leer rapidito, no me llega a tiempo. Y después lo compro en papel. Yo tengo montonera de libros atrás mío y montones por debajo aquí en el escritorio, por atrás. Y me encanta leer. O sea, yo creo que una persona que, que va a escribir, porque hay muchas... Hay veces que gente que me escribe me dice, ¿qué hago para empezar a escribir? Empieza a leer porque si tú no lees, no puedes escribir, aunque hay gente que, hola hija querida, mañana estás de cumpleaños, mañana ya mismo, dos, dos horitas más estás de cumpleaños, querida hija primogénita, que sales también en el libro, <ríe> así como en el primero también sales ahora, y aquí estás tú, aquí estás, <ríe> acá abajo estás tú con tu hermana, y bueno, feliz, feliz de ser tu madre, orgullosa de ti, que está con tu mami, con mi mami, con tu abuelita. Y está en blanco y negro porque el, el papel en color en Amazon es, es muy, muy costoso. Así que los que quieran verlo en, en color tienen que bajarlo en Kindle. Ahí está todo a color. Hijita querida, te quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por conectarte, gracias por estar aquí. Hoy día, como les decía los que están mirando en este momento... Es un día muy especial porque hoy día llegó ese, ese paquete tan esperado. Todo fue, pero así, sin ningún problema, Amazon me avisó. Mira, estamos ya aquí. Digo, ¿cómo? Si era para mañana. <ríe> sí, yo te quiero mucho, hijita, también. Y llegó hoy día, así que fue un día muy, muy, muy, muy especial. Eh, estuve entregando uno a uno los, los libros. Yo hubiera deseado mi anhelo. Era poder juntar a todas las personas que me hicieron la, la compra antes. Eh, poder juntarlos y poder hacer una reunión y estar todos juntos y entregarlos uno a uno. Pero desgraciadamente no se da las circunstancias todavía. Espero de todo corazón poder hacer el año entrante y tener los dos libros en los tres idiomas listos. Este ya está en marcha en inglés, ya está trabajándose en inglés, así que... Eh, la, las personas que me pidieron inglés ya lo van a tener pronto. O sea, yo calculo un mes más y estará ya listo en inglés. Ya está, está ahí en proceso de la traducción. En noruego me ha costado muchísimo. Aún no sé por qué, pero me cuesta muchísimo. Yo creo que hay una presión detrás eh, de este libro. Hay una presión muy grande de parte de la familia porque ellos todos están esperando este libro. En mi familia aquí, en mi familia noruega. Y al no llegar todavía es como que están pensando qué pasó. Pero yo le pido a Dios que me dé fuerza, me dé sabiduría, entendimiento y, y poder hacerlo correctamente porque quiero que sea un homenaje a mi madre. Un homenaje realmente a ella que, que la conozcan porque re, desgraciadamente la familia de ella nunca la, la llegó a conocer como ella era realmente. Porque hubo un lapso de treinta y tantos años que nunca la vieron. Y esos años ella creció fuera de su familia, entonces es, llega de vuelta después de treinta y tantos años y ya no la conocen, ya no saben quién es ella. Es una extraña que lleva su nombre, su apellido, sabe, la misma sangre, pero ya no, son, ya no se conocen, no crecieron juntos. Entonces hay muchos, para ellos había muchos vacíos de historia que ellos no conocían. Eh, mi prima leyó el libro en inglés y me dijo, ¡qué increíble! Ahora entiendo a mi tía, ahora entiendo su dolor, ahora entiendo por qué ella era así. Así es, pero por lo menos aunque tarde, pero ya llegó ese día cuando yo le había prometido a ella que lo iba a hacer. Yo les digo a todos ustedes que están escuchando ahora y se los dije ayer en la, en la entrevista que hice también, se los pido de favor, no cometan el error que yo cometí hablen con sus padres, con sus abuelos, escriban lo que ellos les comentan, escriban sus historias, son historias que van a pasar al olvido si nadie las escribe, y no estoy hablando que todos tienen que publicar un libro, pero guarden sus memorias en un escrito, grábenlas si no pueden escribirla, porque eso va a ser valioso a futuro, a futuro la gente se va a olvidar de la historia de los antepasados, no van a saber quiénes son, y una eh, una familia, una persona que no tiene, no tiene pasado, tampoco tiene futuro, porque no saben quién son. Y una persona que no tiene identidad, está derecho a, ser, a perder. Así que ese es mi mensaje hoy. Y como les vuelvo a decir, eh, no es orgullo lo que siento. Estaba buscando, buscando la palabra. Y, y, y no es orgullo realmente, porque orgullo me suena como que altivez, no, no es eso, yo es humildad, eh, un, gracias, gracias de todo corazón, primeramente a Dios que me dio eh, la sabiduría, el entendimiento para poder hacer lo que estoy haciendo y, y gracias porque po puedo transmitir a tanta gente por medio de este libro y del otro que sí hay posibilidad de salir adelante, que no todo está perdido por más injusta que haya sido la vida contigo, por más dura que haya sido tu niñez, tu juventud, por más violencia que haya habido en tu, en tu hogar, siempre hay una esperanza y, y, y tiene que fortalecerte, no tienes que derrumbarte, no tienes que tirarte al suelo y decir, qué triste mi vida, qué infeliz que he sido, no, sientes emoción por haber convertido un sueño en realidad así, es que yo creo que María Julia sabe lo que yo siento, porque hace un año atrás si alguien me dice, Ada, vas a estar con dos libros en tus manos, y vas a estar haciendo cursos, y vas a estar eh, dando conferencias, y vas a estar eh, dando entrevistas, y te van, yo no hubiera, yo me hubiera reído, porque, porque no, para mí, en mi mente no cabía esas cosas. Hoy tengo una percepción de las cosas mucho, mucho más grande, Ahora yo visiono cosas que van a suceder en mi vida y espero, por la gracia de Dios, que puedan suceder. Quiero ayudar a muchísimas mujeres, especialmente mujeres, hombres también, por supuesto, si se anotan. Pero mi pasión va por las mujeres que tienen esa voz callada, que se comen muchas veces el dolor, como lo hice yo. Que se comen... Eh, toda esa amargura, ese dolor, porque no saben cómo sacarlo fuera, no saben con quién hablarlo, porque muchas veces tenemos ese temor que si yo lo hablo, bueno, se va a desparramar por todas partes, todo el mundo va a saber mis problemas, pero si tú le hablas al papel, el papel no te va a delatar, a menos que tú tomes la decisión y lo publiques. Pero cuando tú escribes, tú sanas. Y eso lo sabe Antonio, porque Antonio estuvo conmigo en el curso de escritura terapéutica. Se los recomiendo, no es porque lo haga yo. Busquen cualquier otra persona que lo haga también. No solamente es por mí. Y, y van a ver lo tremendo que es comenzar a escribir y sanar por medio de la escritura. Es algo maravilloso. Así es, siempre hay un camino, con la actitud positiva se avanza. Ayer me hicieron un control médico y me certificaron que estoy sana. <ríe> sí, qué lindo, Antonio, sano, sin enfermedad. Ay, ¿Viste? Y tú has sido un valiente, un luchador, Dios mío, gracias, gracias, gracias. Por gente como tú, que nunca se dan por vencido, que tienen una mentalidad, que decir, esto no me va a ganar. Gracias, gracias Antonio, porque Tony te lo mereces, te lo mereces, tú y tu familia. Y es un placer conocerte, una persona maravillosa. Sí, una actitud positiva, justamente porque si tú te echas a morir, es Tirarte tierra encima y olvídate del mundo, porque eso nos pasa muchas veces que decimos, bueno, ya me, me tocó esto y tengo que, tengo que morir. Pero si no es la voluntad de Dios, no te vas a morir. O sea, nunca, lo dijimos una vez antes, también nunca te vas a morir la víspera. Te vas a morir el día que tienes que morir y nada más. Así que los años que nos quedan, que Dios nos ha dado de gracia esos años, a futuro, que sean 5, 10, 15, 20 años los años, que sean, o meses, que sean, que los disfrutemos y lo hagamos eh, sirviendo, porque a eso hemos venido a esta vida, a servir. Gracias hija, no me hagas llorar por favor, que estamos en directo, estamos en vivo, no quiero llorar. Por favor, eh, esos comentarios para después. Eh, hemos venido a este mundo a servir y no ser servidos la palabra de Dios dice que Jesucristo mismo decía yo he venido a servir y qué significa servir no es, no es que tú seas un sirviente de alguien servir significa dar dar de corazón todo, es, es, es todo lo que tú tienes en bondad en, en querer ayudar a otras personas si tú tienes un don ya sea la música, la escritura, lo que sea si tú tienes un don ayuda con ese don a la gente, hay gente que está triste, que está melancólica, ayúdalo, ayúdalos hablando, y eso es dar, eso es servir, y, y sin esperar nada a cambio, la vida te va a devolver, porque Dios te, gracias, hija Sarita, a dormir, porque ya es tarde, usted no tiene que estar despierto hasta ahora. <risa> y es importantísimo que nos concentremos en el dar, cuando nosotros empezamos a dar, todos esos problemas que tenemos, todo, es, todo eso que nos agobia, se va a ir. Porque vamos a estar tan concentrados en la otra persona que, que no vamos a tener tiempo de pensar en nuestros problemas. Hay mucha gente que necesita que te oigan sí. Ojalá fuera así. Mira, yo tengo una visión, Tony, tan grande que... Y, y no es por enorgullecerme, nada, pero yo siento que he esperado muchos años de mi vida... Que Dios me utilice de una manera especial. Yo sé que Dios tenía un plan en mi vida para utilizarme. Me encanta, me encanta comunicar, me encanta enseñar. Mi hija lo sabe muy bien, me encanta enseñar. Yo me puedo pasar horas conversando de un tema que a mí me apasiona. Y me doy cuenta ahora, porque a veces uno no entiende el camino que Dios toma y, te, y te, te guía a ese camino. No lo entiendes en ese momento. Pero ahora yo empiezo a entender, ah, Tú me querías por otro lado, tú me querías por las letras y esas letras me han abierto otro, otros caminos que no conocía. Solamente con oírlas activamente estamos así. Así es, dar y recibir a la misma energía. Vivimos a dar y servir. A, sí, es que eso no importa cómo lo llames, energía, lo que tú le llamas, la Biblia lo dice claramente. O sea, dar, dar de corazón sin pedir nada a cambio. El amor lo da, lo da todo. Lo que pasa es que tenemos tergiversada la, la, la expresión del amor, lo tenemos mancillado el, el, el amor, lo tenemos pisoteado la palabra amor, que ya no significa lo que realmente debe significar. Es darse, darse sin pedir nada a cambio. Y eso yo creo que tenemos que volver a las raíces antiguas, a las sendas antiguas, y buscar realmente cuál es la esencia del amor. Y ahí yo creo que vamos a vencer. Así es, dar y recibir, sí. Justamente. Bueno, mis amados, eh, ya les he calentado las orejitas como media hora. Así que, ¿tienen alguna cosita que quieren preguntarme? Les espero unos minutitos y si no... Eh, los espero el martes que tengo una visita desde Chile, eh, ella es muy linda, preciosa, Basti ha escrito un libro muy especial, sí, muchísimas gracias Tony, eh, así que los espero el martes a la misma hora, eh, Basti es una chica, una señora eh, espectacular, tiene un libro que les va a encantar, no lo quiero delatar, bueno, ya lo van a ver, lo van a escuchar desde su propia boca y... Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, por soportarme, <ríe> el amor todo lo soporta, así que si no lo han comprado aún, los que viven aquí en Noruega lo puedes comprar, de, de se los puedo mandar yo directamente, los que no lo pueden comprar en Amazon, eh, no se van a arrepentir, Lo que sí van a llorar muchísimo, todas las personas que lo han leído me han dicho, cómo he llorado, <ríe> he quedado con el corazón partido pero te va a dejar pensando y eso es lo importante. Así que, ¿qué más les puedo decir? Mil gracias, mil gracias y mil gracias. Gracias a Dios primeramente y gracias a ustedes por estar ahí, por escucharme y por leer este libro. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche y nos estamos viendo el martes si Dios quiere y si no, un poquito antes, si se me antoja decirles algo antes también. Así que, besitos a todos, muy buenas noches.